¿Ok? Vamos a enseñarles un método súper fácil y súper sencillo, así que sin más. Cómete. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare All Data for Android, el cual está en la descripción del video. Luego de registrar la licencia del programa, le damos clic derecho y le damos clic a la opción que dice Ejecutar como Administrador. Aquí tenemos varias opciones ya que podemos recuperar información de WhatsApp de WhatsApp Business, podemos recuperar información de Google Drive, de WeChat, pero la opción que nos interesa es esta que dice recuperar datos perdidos. Ahora conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Ahora vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar, en este caso van a ser las fotografías y le damos clic al botón verde. Recuerden que a partir de este punto tenemos que instalar una aplicación en nuestro dispositivo. En la pantalla de nuestro teléfono tenemos que tener esta opción activa ok y vamos a instalar la aplicación si no se muestra la notificación le damos clic al botón verde para que aparezca recuerden que esto es posible porque tenemos la depuración usb activa y las opciones de desarrollador y la instalación de aplicaciones de terceros activa entonces una vez que se haya instalado se va a abrir la aplicación y tenemos que darle en permitir tantas veces como sea necesaria y ya una vez hecho todo esto, vamos a mantener la aplicación en nuestro teléfono ejecutada, mientras el programa de TinoShare All Data for Android detecte todos los elementos y todas las fotografías que en un momento tuvimos en nuestro teléfono. Entonces ya sería cuestión de esperar a que la búsqueda y el análisis finalice a ver si logra conseguir la fotografía que nosotros hemos logrado borrar por accidente. Luego de que finalice el análisis le damos clic en aceptar y las fotos borradas van a aparecer en color naranja. Vamos a seleccionar la foto que hemos borrado y que queremos recuperar y le damos clic al botón verde para recuperarla en la computadora. Ahora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio. Para guardar las fotografías y listo, le damos en aceptar, cerramos el programa y el programa nos crea una carpeta en la ruta seleccionada con el nombre del programa. Entonces aquí vamos a tener la fecha en la que hicimos pues este backup, esta copia de seguridad y los elementos lo vamos a tener disponibles. Y listo, ya eso sería todo. De igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo de Tinochera Spanish y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye bye.